hola qué tal mi gente en el día de hoy nosotros vamos a ver un video de cómo yo puedo eliminar una página eh, un sitio web bien en nuestro caso el sitio web ha sido creado con wordpress mírenlo ahí yo quiero eliminar ese sitio web por completo hay muchas razones para eliminar un sitio web en el caso mío es que me estoy migrando a otro sitio web todo el contenido tenerlo en un solo sitio entonces simplemente ustedes van a accesar primer paso accesar a su servidor en el caso mío es hostgator ok entonces yo simplemente le voy a dar ahí donde dice Customer Login. Cuando yo le dé a Customer Login, me va a llevar a esta pantalla y voy a poner mi correo y mi password. Cuando yo le dé a Login, entonces me va a llevar a esta pantalla. Bien, entonces le voy a dar a la pestaña Hosting aquí y me voy a ir donde dice Open File Manager. Bien, si ustedes tienen otro servidor que no es HostGator, es el mismo proceso. Abren su panel de control, luego que estén adentro, buscan donde dice File Manager o Administrador de Archivos y luego de eso entonces ustedes van a venir a algo parecido aquí y van a buscar donde dice public html le van a dar un clic ahí y ahí me va a arrojar todos los sitios web que yo tengo creado con este servidor en el caso de ustedes es posible que nada más tengan uno y que quizá el dominio aquí no aparezca o aparezca solamente el dominio que ya tienen registrado en nuestro caso este dominio vamos a seleccionar recuerden seleccionar el dominio que vamos a eliminar, ¿ok? Para que no cometan el error de que borrar todos los sitios web que ustedes tienen. Si tienen más. Voy a seleccionar clases de matemática gratis.com. Lo seleccioné. Me van a aparecer todos esos archivos. Voy a seleccionar todo. Si se fijan, todo está seleccionado. Y ahora le voy a dar a donde dice Delete. Y le voy a dar aquí para que se borre de manera permanente. Confirmar. Y miren cómo ya todo el directorio ha sido borrado. Entonces, si nos vamos al dominio, fíjense lo que dice. Me está dando que ya la página ha sido totalmente borrada. Bien, entonces ustedes pueden volver a hacer ese con ese dominio. Lo pueden volver a usar con otro sitio web o pueden eh, hacer una redirección. Voy a dejar un video de cómo hacer redirecciones. No olviden suscribirse y darle like.